Ay. Hola, eh, no, no estoy en Tokio, estoy en... Osaka. es que he empezado a grabar llevo dos días grabando y me he dado cuenta de que no había hecho ninguna introducción y estaréis pensando que hace esta otra vez en Japón viaja mucho, es rica y poderosa no amigos, no soy rica y poderosa lo que pasa es que gano los concursos de cosplay adecuados estamos en Japón bueno, estoy haciendo un viaje con mi novio al que, no, al que no vais a ver en todo el vídeo que salga un moño por ahí por alguna esquina, porque ganamos un concurso de cosplay en Irlanda la Clara Ghost Cosplay Cup, de la que fuimos los representantes españoles y el premio del concurso que ganamos, que es el concurso que fuimos con los cosplays de Fiona y Farquad, os dejaré por ahí algunas fotos para los que no se acuerden. El premio del concurso es justamente un viaje a Japón. Nos pagan el viaje, lo que son los vuelos, nos pagan una semana de estancia en un apartamento y nos pagan un, una semana de Japan Trail Pass. Entonces pues lo que estamos haciendo es desde Osaka pillar el Japan Trail Pass y hacer excursiones y pues todo eso. Hoy nos vamos a ir... A un barrio cuyo nombre no recuerdo. Vamos a Shimsei Kai y a la torre Chuken. Pues lo que habéis oído, nos vamos ahí. Ahí. <risa> Con esta sudadera me siento un poco como cuando veis a turistas. ¡Shh! Veis a túristas en España con una gorra en plan de la bandera española y aquí pone Madrid. Fatal, ¿eh? pero es que esa sudadera más calentita que tengo es la más cómoda y está haciendo un poco de mal tiempo estos días. Pensaba llevarla solamente para el avión, pero me he encontrado en la absoluta necesidad de ser eh, la giri, Buena, webu. la wibu froka que soy en el fondo. Con la camiseta de Tokio no saca. Sí. sí, además se nos saca. Muy mal. ¿eh? Es una ciudad diferente de la que llevo en el pecho. quiero la campanilla. Y esto está risky porque hay tres campanillas y una bella que pueden caer. Amigos, a ver qué sale. 500 yenes, ¿eh? que no es de los de 300, estos es de los caros. Por favor, campanilla, por favor. Uf, los se van. ya yes. yes. ¡Sí, ¡Las campanillas, novia! ¡Bien! Yeah. Yeah. Yeah. Creo que es un espejo Pero como es un poco caro Voy a hacerle el vídeo y así me contento Esta es una colaboración de Sanrio y, y Sakura Y me parecen como adorables Mirad qué cosa más mona Nunca encuentro nada de Yuyu Hakusho Y esta es como la primera vez que encuentro una estantería Con con cosas de Yu Yu Ay, es buenísimo. son buenísimos pero son un... bueno, cubabala no, pero kuramas un poco caro, eh mira mi novio soy yo haber encontrado mi nueva parte favorita del animate, que son eh, cosas para poner tus llaveros de tus personajes favoritos esto por ejemplo es un marco de fotos donde tú pones el llavero dentro y luego te lo pones en la mesilla de noche y yo que sé, le rezas o algo y esto es una especie de palo para poner al muñeco o al llavero lo que sea para hacerle fotos no me digáis que no es fantástico aquí también pasa tienen cajas para el almuerzo y luego tienen las de los hombres porque son frágiles <risa> Veáis que la gente viene al hanami y luego recicla la basura. Mirad que limpiación. Qué bonito. No soy nada discreta yo, eh. Tengo una farola de por medio que me está participando el plano tú. Eso soy yo. viendo el castillo. ¿sí? Ahí el castillo. está. ¿Qué es? ¿Qué me el castillo es muy bonito, pero pasan algunas cosas. Y una de las cosas es que hay una hora y pico de cola. Otra de las cosas es que entrar vale 10 euros. Y otra de las cosas es que hace mucho frío hoy. Está mirando mal el castillo. ¿eh? Uh, sí, café. sí, parecen los ojos. La boca es ese pico de debajo de estilo. De... Ay, ay, ay. Mira, mira. Mirad esos nubarrones que son la. Principal razón por la que no vamos a entrar al castillo. Una hora de cola, una hora subiendo y una hora bajando. Con esas nubes encima con la que va a caer. No, amigos, no. Ñam Ñam. ¿Ya me lo puedo comer? Ñam Ñam Ñam. En el hay mucha gente, y así que nos lo estamos tomando con bastante calma porque como es un sitio muy turístico está un poco lleno de mucha gente. Y nada, estamos subiendo, no sé a dónde lleva esto, lo descubriremos cuando lleguemos arriba, si es que llegamos arriba, vamos a llegar arriba. Yo quiero llegar arriba, llegamos arriba, podemos tomar descansos. No le quitéis la pelota, por favor, no se la quitéis. Asómate Pop. Asómate otra vez Pop. Okay. Pop. <risa> <risa> Esa es las típicas fotos que tendremos en esas cuando seamos abuelos y vemos que Sí. Forma de zanahoria. Si será de boniato. Ñam, ñam. Mochones mochón Hoy no se ven los mochones. Los riquísimos mochones presones. Anda, coge tu... No se me ve mucho Que... Que dónde está la luz Que hemos venido a Nara A pasar el día Que Nara es donde hay pues muchos ciervos Y estamos teniendo un debate sobre qué sonido hacen los ciervos Porque la verdad es que yo no lo sé o no me acuerdo Entonces estamos entre un rollo cabra en plan O un rollo ¿Tú qué crees que hacen? Yo voy por me Yo también voy por me Sí, me parece pensé... ah, más, suave, ¿no? sí, me más adecuado Hemos comprado unas galletas para los ciervos Para darles de comer y que se acerquen Son francamente muy pesados Y van a estar todo el rato Dándonos con la cabeza para que les demos comida Y todo el rollo, pero bueno Quiero que apreciéis que hoy me he esforzado ligeramente en mi apariencia Y me he rizado el pelo, eh Ayer me puse una coleta y ya está, ¿sabes? Hoy estoy fancy Mira, flequillo y todo, eh Increíble Las patas Reverencia, reverencia. Reverencia. No quiere peteo, solo quiere galleta. No desea mi amor, solo la comida. Creo que necesito una galleta. Pero que no va a posar, es un ciervo. <risa> En el culo. A ver, yo me río. Yo me río, pero yo también los llevo en el bolsillo y voy a acabar igual. Mira qué hijos de puta! que le están mordiendo! ¡Que viene otro! <ríe> no, no, no, ¡No! ¡Eh, eh, eh! No doy un bebé. Yo se lo doy al bebecito. Bebecito bueno. Bueno, bueno, bebecito. Bueno, bebecito. No, tú no. Tú malo. ¡Bebecito! bueno ¡Ah! cabrón tienen como distintos ataques dependiendo del botón al que pulses morder, kiquear, knockdown, darte en el culo hemos descubierto que el sonido es es la última galletita ¿eh? a ver cómo haces el bow bow, bow. adiós Una. pequeño conejo de cuatro patas gigantesco queso que hemos vuelto a sacar después de darle de comer ¡Hola! No puede comer a los ciervos y hemos quedado con Alex. Sí, yo no he ido a los ciervos. Que no he ido a los ciervos? Con cara de conejo y qué más es que, es que son muy extraños porque yo les veo que tienen cara de conejo, pero, pero mezclado con canguro. Es mi de, definición. Es mi definición. Definición. De los, de los ciervos y bueno nos hemos vuelto a perder porque esta ciudad tiene como varios niveles bueno que... esta ciudad o el google maps que no hablen pues ah sí se va por aquí es que ya me perdí el otro día por aquí entonces ya sé por dónde irme para no perderme Thinking. a ver la cosa de Osaka es que están estos puentes por aquí arriba y hemos hemos hecho porque tenemos que girar hacia allá entonces hacer así y así que sería lo lógico, no se puede hacer tienes que ir por debajo del puente y luego cruzar y tirar hacia allá y eso es lo que nos ha confundido y llevamos media hora perdidos y ahora nos vamos al mandaraque porque yo que sé, así somos nosotros a mirar costas culturales, figuras de segunda mano llaveros vale, vale, estábamos allá vale, al otro lado de la carretera y no podíamos cruzar tal cual así que hemos tenido que hacer lo que os he dicho antes, ¿no? y ahora acabamos de descubrir que hay un puente encima pero claro, tendríamos que extraer este edificio y salir. Todo muy confuso, todo francamente muy confuso. <risa> La capa de Harry Potter del Universal Pero el Universal valía 140 pavos Pero pero si esto es muy cutre Que la del Universal no te creas que era mejor ¿eh? Que la miré yo por dentro y no tenía el forro completo me está. Era de stretch no, y, era sí, si esto, sí. y aquí vale o... pues, pues nada 25 euros 25 En, vez de, de, en vez de 140 vale 25 cuando yo que sé, te la puedes hacer en tu casa De stretch, de 350 Del Ribes y Casals ay, ay, calidad, ay. calidad de calidad, la buena. Calidad <risa> Por favor, espero que no nos se llame, yo, Bueno, Bueno, míralas No puede ser Esto no puede estar pasando ¿Eh? poner Doraemon que me subo Panic <risa>